Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, invitaros, eh, daros la bienvenida a este meetup de ciberseguridad, el primero de un ciclo que vamos a hacer de otros dos más, en donde hoy tenemos a Luis Pablo del Árbol, que es ingeniero por la Universidad de Granada, bueno, aparte de más cosas, y lleva ya 20 años trabajando en, en Telefónica en temas de, de seguridad, concretamente en la rama de Eleven Path. Y bueno, pues nos va a hablar un poco de lo que es el tema de, de cómo está todo el tema de la seguridad hoy en día y este cambio que ha supuesto el COVID del trabajo en, en remoto y toda esta nueva situación que se está dando. Así que sin nada más que decir, dar las gracias a Luis y dejarlo para que nos no ilustre con, sí. con este tema. Solo un matiz, eh, Luis. Yo, yo eh, no, no es que lleve 20 años trabajando en seguridad, yo 20 años en telefónica. En seguridad llevo desde el 2011. Antes, como yo vivía en Lourdes, me dedicaba a temas de e-health. Por eso ah. tengo relación con el PTS. Bueno, yo, yo vivo, soy granadino, vivo en Granada, trabajo en Granada. Ahora los telefónicos trabajamos donde nos da la gana, como los vascos. Los de Bilbao viven donde les da la gana. No, pues nosotros los de telefónica trabajamos donde nos da la gana. Yo llevo muchos años, eh, desde el 2006, viviendo en, eh, en Granada. Antes estuve en Madrid unos años, casi 10 años, y luego eh, me vine a Granada en 2006. Primero en temas de e-health y luego... Eh, en temas de desde de 2011 hace nuevo día año en temas de ciberseguridad. Bueno, son 20, eh, pero son pocos. Que sepáis que eh, los que no lo sabéis, en el PTS hay una oficina de Telefónica Digital en el edificio más de Armilla, encima de la clínica de mi amigo Alejandro, de la clínica sin más dolor, en ese mismo edificio donde está Unifor y, y tal, ahí estamos, ahí estamos no, eh, nosotros cuando íbamos a la oficina, porque ya ni siquiera vamos a la oficina, estamos Trabajando desde casa y, oye, encantado la vida. Eh, yo no tengo ningún interés en volver a la oficina, no porque en el PTS no se esté bien, que se está, pero porque en casa se está mejor, básicamente, y en, en mi caso es mucho más cómodo, ¿no? Estar en casa trabajando, aunque me, luego me mueva por, por el coche por ahí. Bueno, yo eh, lo que quería contaros era, eh, como veis en la transparencia inicial de la presentación, esto de la seguridad es un salvaje oeste, ¿vale? Eh, se está empezando a pavimentar el suelo todavía, aunque parezca que no. Ahora con el tema, como comentábamos en la, en la espera inicial, eh, se ha acelerado todo. Eh, el, el foco en la ciberseguridad, el foco en la protección de la información, el foco en la protección de los ordenadores, de los equipos, de las personas, de mi entorno por el hecho de que, de que antes yo, yo lo tenía controlado y, y cerrado en un perímetro y ahora eso se ha ido a, a tomar viento, porque como cada uno trabajamos desde nuestra casa, nos vamos a la oficina, por, por el tema del coronavirus, del confinamiento y del, y del trabajo domiciliario, pues ha habido que acelerar muchísimo. Si antes era un salvaje oeste, ahora eh, muchísimo más. El símil del, del salvaje este, donde cada uno intenta sobrevivir, donde hay gente que intenta hacer mucho daño, donde hay gente que tiene cero escrúpulos, eh, pues es bastante acertado, yo creo. No, no sé si habéis ejemplos que habéis, no sé si habéis visto, no sé si ya estáis un poco al oro de las noticias que han salido, pero en, en términos de, de ciberseguridad, en términos de ciberincidente, lo más cruento que se está produciendo hoy es el, se prevé, se está trabajando para evitar, pero se prevé que el mayor incidente de ciberseguridad a nivel mundial de la historia va a ocurrir en breve alrededor de los hospitales norteamericanos, hospitales privados eh, y bueno, pues que ca cada uno tiene su tecnología, sus medidas, no existe algo homogenizado, no existe un RGPD, no existe un NS como en Europa, no existe, o como en España, no existe una cierta homogenización, cada uno pone las mejores medidas que mejor se le, se le, se le ocurren, pero se prevé aprovechando la pandemia, eh, ataques masivos de ransomware contra esos hospitales para poder conseguir un ingreso brutal o masivo en términos de, de pago de rescate, ¿no? Y les da igual a los ciberdelincuentes que muera gente por detrás. O sea, no sé si veis también hace poco un paciente, no, creo que fue en, en Norteamérica, que tenía un, un hospital de una situación de ransomware, tenía los equipos bloqueados, entró un paciente a, a urgencia, no lo pudieron eh, gestionar, lo derivaron a otro hospital y en el camino de la derivación, en la, en la ambulancia, falleció se Salió en toda la prensa el primer muerto, por curso. no el primero, pero bueno, la noticia era que había salido una persona eh, fallecida por culpa de un incidente de un ciberincidente en un hospital. ¿no? No, tengo, no entiendo muy bien, vosotros que sois más relacionados con el tema sanitario, cómo puede ocurrir que tú en un hospital entre una persona y por tener los ordenadores bloqueados no pueda atenderlo haciendo reanimación cardiovascular o no sé entiendo que el, ca el caso médico no lo no lo controlo pero me, me sorprendió que una persona no pudiera ser atendida en urgencia por el hecho de tener un ciber un incidente lo cual me da a entender que el, que el grado de, de dependencia de la tecnología en esa urgencia de ese hospital privado seguramente me ha pasado era tan grande tan, tan profundo que no pudo gestionarse esa ese incidente el, el caso es que esto es un salvaje este. hay gente que está sacando dinero y hay gente que está sufriendo a, a rodales ¿no? El caso es que, bueno, lo que vamos a hablar hoy es el entorno en el que nos movemos, el concepto de riesgo digital, porque es fundamental entender el riesgo digital, concepto de riesgo digital, el nuevo paradigma en el que estamos, un poco cómo vemos nosotros desde Telefónica Ese, esa situación en la que estamos, ¿no? y luego preguntas y respuestas que si queréis las podemos dejar un poquito para, para el final, aunque, aunque así me, me podéis interrumpir cuando necesitáis, y cualquier pregunta, duda o cuestión, me he encantado de, de responderla. A ver, la realidad a día de hoy, el entorno en el que nos movemos es que eh, el paradigma ha cambiado. O sea, eh, ya, mm, no sé, Ikea, por ejemplo, puede tener todos sus almacenes llenos de muebles desmontados y con tornillos de más o de menos, tal, con una llave Allen o con 100 llaves Allen, que sin su página web no funciona, que si su sistema de información no funciona, su SAP HANA, su RP, el que sea, sus factors, cualquier... Eh, herramienta digital que tenga, puede tener los almacenes llenos de cosas que no va a vender un tornillo, no va a vender nada um, la propia telefónica puede tener todas sus antenas fundamentales montadas con 5G y tal, si no hay un sistema de gestión del dato, de la información por detrás, no va a vender no, no, no va a generar negocio no va a vender un carajo, ¿no? fijaros que por ejemplo la mayor empresa mundial de taxis que es Uber, no tiene ni un coche en plantilla, su activo es el dato que genera para, mover, para poder mover todos esos coches de particulares autónomos que se adhieren a Uber. ¿no? La principal empresa de multimedia del mundo, Facebook, tampoco tiene ningún, ¿no? o sea, no genera ningún contenido, los contenidos los generamos todos nosotros, ¿vale? pero ellos no generan ningún contenido, somos los demás. Ellos gestionan esa información. La mayor tienda del mundo, Alibaba, junto con Amazon, pues no tienen, no tienen nada, no, no, no, no tienen ningún producto. Son, ellos no generan producto propio, no tienen marca blanca, no tienen como Mercadona o el corte inglés. No, ellos simplemente gestionan información entre el, el, el dueño de, de lo que quiere vender y el, el, el vendedor y el comprador, se ponen en medio y ¿qué, qué decir de Airbnb, la principal empresa hotelera del mundo, no tiene ni una habitación en propiedad, ni una. Somos todos nosotros los que ponemos esa información, esa, ese activo en, en, el, en el mercado y ellos se limitan a gestionar y son cuatro de las empresas ¿vale? eh, que, bueno, que, que más facturan, que más eh, valor como tal tienen en el mundo, ¿vale? Luego hay todavía empresas tipo Apple o, o Microsoft y tal que sí tienen activos físicos, ¿vale? Pero vuelvo a decir lo mismo, Apple puede tener todos sus su, eh, silos estos que dicen que tienen llenos de teléfonos que si no tienen un sistema de información para gestionar eso, no tienen nada, ¿vale? Imaginado Inditex, Zara, lo mismo, tiene todas sus tiendas llenas de, de ropa fantástica que si llegas allí y no puedes gestionar la venta pues te vas al carajo o el hospital que estábamos diciendo cuando llega el paciente de urgencias puede tener el hospital lleno o la urgencia lleno de los mejores cacharros del mundo que si no funcionan llega un paciente en parada cardiorrespiratoria y se muere porque no lo puede atender lo deriva a otro hospital y el camino se, de, se, se te muere entonces ya no es tanto el, el, el activo físico lo que tú vendes el pantalón el, el, el la, yo qué sé, lo que sea el, el, el, la, la, el aparato de rayos no, es eso y además toda la información que se genera por encima. Y tu valor, si eh, tu, tu empresa cierra, no porque no tengas, o sea, imaginaos Zara, por ejemplo. Zara puede, puede no tener pantalones o Ikea puede no tener un mueble, pero aún así va a seguir. Si su sistema de información funciona, va a vender a futuro. Va a vender a futuro le va a decir, señor cliente, ahora mismo no lo tengo, se lo envío en 15 días. Tomo nota, gestiono el pedido, gestiono el estocaje, le pido al proveedor, lo recibo, lo tal, lo, y te lo envío. Aunque no tenga físicamente el activo, pero a la inversa, no. Esto es fundamental, entiendo que todos vosotros los que tenéis empresa lo sabéis y si producís productos vendibles, no, no tantos servicios, sino productos como tales, lo, entender, lo, lo entendéis. Nosotros mismos en la casa, ¿no? en Telefónica, el, el uso de la mensajería, bueno, está sufriendo un pequeño repunte por el, por el, bueno, por lo, el, el, el SMS empresa, pero en general el SMS murió hace tiempo, ¿no? sustituido por una cosa que se llama mensajería instantánea o multiplataforma, WhatsApp, Telegram, etcétera, eh, que siendo, una, una, siendo un servicio sobre la red, o verdeer, the, over o the over the top, como quieras llamarlo, pues eh, eh, utilizando la infraestructura que le da igual si la antena es 3G, 4G, 5G, si tú tienes fibra, si tú tienes eh, par de cobre, da igual, absolutamente. Ellos generan una herramienta por encima que aprovecha esa infraestructura, que se hace transparente a ella y genera un, genera un negocio. Por cierto, que esto es algo que, que debe de exigir eh, una revisión de la regulación. Eso Como sí, comentaba antes a Luis y a Oscar, hubo eh, una entrevista de Payete la, la semana pasada en, en la radio, en Onda Cero, el programa de Herrera eh, y una de las cosas que decía Payete que lo dice siempre no solamente Payete sino el, el presidente de Orange o el, el presidente de Vodafone o cualquier telco es que este modelo debe de cambiar si tú aíslas o separas o haces agnóstico los servicios de la tecnología que hay por debajo de comunicación las reglas de juego deben ser las mismas no deben de aplicar la misma normativa de exigencia de calidad de comunicación a, a un productor de, de servicios de voz que corre sobre la red al que realmente tiene la propia red. ¿no? Debe de ser la misma regla de juego porque si no al final estamos descansando en servicios de red que no son, eh, digamos que la, la, la regla de competencia y por tanto el pago de impuestos, eh, la, la, las exigencias tecnológicas que da, pues no son las mismas. ¿no? El caso es que, bueno, que ya el SMS basado en red no tiene sentido, sino que lo que tiene sentido algo que da igual la red que tenga que corre por encima. ¿no? Eh, fijaos que... Eh, bueno, estos son algunos datos, ¿no? Algunos datos estadísticos. Hay 3.200 millones de usuarios de Internet en el mundo. Ya serán bastantes más, ¿no? Pero bueno, hay 1.300 millones de móviles, de smartphones entregados en el mundo, ¿vale? El, más del 50% del negocio eh, retail ya es un negocio eh, online, ¿vale? Y bueno, pues, pues eso es importante, ya se vende más online que entiendan, ¿no? Eh, hablamos de más de 4.500 billones, billardos, billones americanos ¿no? de negocio desde el 2016 en el negocio retail y el 93 y creciendo por ciento de las compañías usan cloud. ¿De manera consciente o de manera inconsciente? Bueno, estas son estadísticas. Eh, yo tengo estas, pues vosotros tendréis otras, podéis encontrar otras por otro lado, pero se parecerán bastante. ¿no? Eh, lo importante aquí es que... De esos 1.300 millones de dispositivos smartphones en el mundo, de esos 3.200 millones de usuarios conectados a internet, que ya les digo serán más porque somos 8.000 millones, rondará por la mitad, un 50%, está formado por el móvil de cada uno de nosotros. Nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestra tablet. De esos 3.200 millones somos cada uno de nosotros. Esos 1.300 millones son cada uno de nuestros móviles, o nuestros tablets, nuestros smartphones en el, en el mercado. Y esto es importante es muy importante porque ahora veremos que el negocio de la ciber, del cibercrimen o el negocio de la ciberseguridad que combate el cibercrimen es un negocio, uh, es, es el mayor negocio después del tráfico de armas a nivel mundial relacionado con la delincuencia. Y es un negocio que cambia un poquito respecto a otros tipos de delincuencia. Es un negocio masivo, de muy bajo ARPU, es decir, de muy bajo revenue por uh, incidente y por persona a la que afecto. Pero al ser tan masivo, resulta que es un negocio multibillonario, con B. ¿vale? Si yo a estos 1.300 millones de smartphones le puedo eh, robar pues, un euro, pues estamos hablando de 1.300 millones de euros por golpe. Porque a cada uno le estoy cascando un euro. Es la diferencia entre el cibercrimen y el tráfico de armas, que son pocos golpes, muy, muy grandes en importe, pero cuyo beneficio va a muy poca gente, o el tráfico de droga, o el tráfico de, de seres de ser humanos. Son muchos menos golpes, digamos, ¿no? o, o incidentes, eh, cuyo beneficio recibe mucha menos gente, pero son mucho más, más, mucho más ricos. El problema del cibercrimen es que es tan fácil, está tan democratizado y es tan as a service, de hecho existen ransomware, a gratuito en internet, entiendo que lo podéis buscar, pero no, no en la darknet, sino en la, en la parte pública de internet, ¿no? podéis buscar, eh, me quiero descargar un ransomware, y te sale multitud de, algunos ya compilados, otros no compilados, otros en código fuente, otros como plantilla y tú lo, tú lo, te, tú lo personalizas con lo que tú quieras, hay multitud, ¿no? de, la mayoría, no sé si visteis también un incidente que se produjo, salió en prensa también durante el confinamiento, un chico que tenía, en el Norteamérica, que tenía... Eh, un examen suspenso y quiso intentar corregir el, el examen o, o echar abajo la web del colegio para que no pudieran darle la nota a su padre y con, eh, se descargó un ransomware un malware por ahí en, en, en internet, un chico eh, lo lanzó y se cargó toda la eh, no, no, no, no solamente el colegio sino toda la red de colegio a la que pertenecía a ese colegio ¿no? montó un cirio de, de tres pares de raíces. ¿no? y era un chaval de 11-12 años una cosa así era un chico muy joven que se lo descargó de Internet. Entonces, eh, igual que en el tráfico de drogas no hay alguien que está continuamente generando golpes, en el caso del, ciber, del cibercrimen, sí, hay bots, hay botnets que están continuamente escaneándonos, continuamente, buscando vulnerabilidades para poder eh, utilizarla en contra en de nuestra. y eso está totalmente automatizado por bots, por algoritmos, por autómatas, que lo hacen de manera eh, transparente. Tú lo lanzas, Incluso las botnets se alquilan. Yo puedo tener una botnet porque he contaminado un montón de ordenadores, un montón de dispositivos a nivel internacional y resulta que bueno, pues eso lo alquilo. Lo puedo alquilar para fines malos como el cibercrimen, pero también lo puedo alquilar para fines menos graves, como por ejemplo conseguir likes para un perfil de un futuro influencer o generar una campaña de mailing eh, para una campaña publicitaria, ese tipo de cosas. ¿no? Esos bots. Eh, o, o, o, o minar criptomonedas. ¿no? Ahora, ahora lo, lo veremos también más, más adelante. ¿no? Lo importante es que sepamos que el concepto de volumen de dispositivos y volumen de personas que usan internet genera que el tipo de crimen que se genera alrededor de la seguridad sea masivo, totalmente democratizado y totalmente as a service por el volumen que tenemos. ¿vale? Sí, eso, eso es fundamental. Ahora veremos el concepto más, más adelante. Eh, os voy a poner un ejemplo, este es un poco, todavía un poco antiguo, ya estamos hablando del 2013, hace ya siete años, pero bueno, es bastante representativo. Entonces estaba Barack Obama en el gobierno y bueno, hackearon la cuenta de Twitter de Associated Press eh, y publicaron un tweet diciendo que había habido una explosión en la Casa Blanca y que Barack Obama estaba, estaba herido. ¿no? Automáticamente el Dow Jones cayó de, mil, de 1.470 a 1500, a, mil, a 1.570 aproximadamente. Eh, que caiga 200 puntos el Dow Jones eh, no es tanto el dinero que pierde la gente, sino el dinero que el que compró a 1470 volvió a ganar cuando la noticia se verificó como falsa y la bolsa volvió a subir. Evidentemente no se trata de, un, de, un, de intentar fastidiar a nadie para que sus acciones dejen de valer, porque evidentemente la noticia era falsa y la bolsa se recuperaría cuando se verificara que era falsa. El problema es que el negocio estaba en, yo compré en el punto bajo, ¿vale? en el punto de caída máximo, ¿Vale? Y a partir de ahí, eh, cuando volvía a recuperarse la normalidad, vender. Si yo invierto 200 millones de dólares en comprar acciones a, cuando está el Dow Jones, de lo que sea, está a, a 14,570 y lo vendo a 14,700, pues el beneficio que obtengo en cuestión de segundos es brutal. Solamente con un tweet, ¿Vale? Un tweet falso. ¿vale? Porque la cuenta de administración de Associated Express en Twitter tendría una clave eh, débil o la misma clave utilizada para otro eh, servicio en otro sitio que hubieran sido comprometidos y por lo tanto hubieran podido tener acceso a ella y bueno el impacto ya veis que es, que es brutal ¿vale? Eh, es una cuenta que tiene 11 millones y medio de, de seguidores, entonces ahora supongo que tendrá bastante más claro, 11 millones y medio de seguidores cuando sale una noticia, un breaking news ¿vale? diciendo que ha, que ha ocurrido esto pues el impacto es brutal, solamente a, a nivel de mercado americano, imaginaos el impacto que tuvo en el IBEX 35 en la bolsa eh, alemana, la bolsa francesa, la bolsa canadiense, la bolsa, cualquier tipo de bolsa, ¿vale? Si tú distribuyes tu, tu inversión en toda esa bolsa, el beneficio tuvo que ser tremendo, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de, del impacto que tiene con muy poco esfuerzo, impacto monetario beneficioso que tiene con muy poco esfuerzo un, ciber, un ciberdelito. El problema que tenemos ahora es que nuestro perímetro en la se, de seguridad se ha diluido. Donde antes nosotros estábamos aquí a la izquierda, en nuestro perímetro, en nuestra red en nuestra empresa, en nuestro edificio, en nuestra industria... En muy seguros, muy calentitos ahí, con nuestro firewall, con nuestra red, con nuestro control de navegación muy bien montado. Eso ya no es la realidad. Eh, no hemos dado cuenta que a eh, los clientes les costaba venir a mis tiendas ¿no? o a mi fábrica. Entonces, lo que he hecho ha sido llevar mis productos a la calle. ¿no? Como sabéis, hemos hecho páginas web, hemos, hecho, eh, hemos buscado otros canales de comunicación hacia los clientes y hemos encontrado que, bueno, pues que esos, program esos programas los informáticos nosotros no lo hacemos suficientemente bien o todo lo bien que deberíamos hacerlo para evitar tener problemas de intrusión, de robo de información. Bueno, el exponerme a la calle, el salir a la calle hace que fuera a la calle hace frío y hay gente que me quiere robar. Si yo vendo desde mi casa, no me roban. Si salgo a la calle a vender, pues me roban. ¿no? O intentan robarme con más facilidad porque no tengo mi control de mi perímetro, de mi reja y tal. ¿no? Pues esto es exactamente igual. Yo en mi entorno estaba seguro, pero si me expongo en una página web, pública y ahí expongo acceso a mi sistema de información, pues tengo un riesgo. Las comunicaciones también tienen su su, su, su aquel. no eh, Hace poco hemos tenido un cliente, un, un cliente nuestro que ha tenido un caso de lo que se llama spoofing telefónico. Existe un problema en la interconexión entre redes de distintos operadores eh, por la cual tú, un operador confía en los otros operadores de que el número de llamada entrante que está recibiendo de, de esa otra operadora cuando se dirige hacia mí es el número que realmente dice que es ¿no? pero puede que no sea así, hay distintos herramientas tipo sofón y tal que, que suplantan números de teléfono y pueden eh, hacer una llamada de una red de un operador hacia otra red de otro operador simulando un número de teléfono que realmente no es por detrás ¿no? y eso hace bueno pues que su Situaciones en las que a lo mejor estás prendiendo una llamada de telefónica o del BBV con un número corporativo y resulta que te hacen una llamada a otro suplantando ese número y tú confías en él y cae en una situación de caso de timo del CEO o cosas por el estilo. ¿no? Las comunicaciones también tienen su jundia y hay que vigilarlas pero son necesarias, ¿vale? Pero es que luego ocurre también que no hemos llegado no hemos llegado a un punto en el que nuestro negocio sale de nuestro perímetro, es decir, yo ya no tengo la herramienta de recursos humanos en mi red, yo ya no desarrollo yo, o la herramienta de contabilidad, o la herramienta de gestión empresarial, o el ERP, o la herramienta, o, o incluso los repositorios de datos, yo ya no tengo una nube, perdón, una, un almacenamiento en mi red, tengo un almacenamiento en la nube porque es más barato, porque es más conveniente, porque es más accesible, por muchas cosas, ¿no? Eh, no, no, no, no lo tengo en mi entorno, entonces... Eh, nosotros mismos en Telefónica todo nuestro negocio ha salido, usamos Salesforce, usamos s -Factor, SAP, Oracle, Amazon, eh, Google, eh, Office 365, todo. ¿no? Y, y ya realmente no tiene sentido, yo prácticamente no, no arranco el VPN, porque no, no necesito arrancar lo VPN, está todo en cloud, lo gestiono bien con una herramienta de gestión de identidad, pero está todo en cloud. Pero es que además ocurre otra cosa, y es que tengo una huella. Yo tengo una imagen, tengo una marca, tengo una reputación, tengo una identidad digital de empresa y de empleados, tengo unas credenciales, tengo un producto que se vende online. Y cuando yo todo eso lo cuelgo en internet, hay gente que intenta aprovecharse de eso para generar negocio a mi costa. Oye, yo soy un partner de Telefónica, o soy un partner del PTS, o soy un partner, y lo pone y pone el logo en su página cuando no está autorizado, por ejemplo. ¿no? O hay una fuga de información y se cuelga en internet, en páginas pastebin o donde sea, y la gente intenta comprar, por tanto, también vender y ganar dinero a costa de mi, de mi información. Eso es lo que se llama huella digital extraperimetral. ¿no? Y ya por último, hemos encontrado situaciones en las que, que en un mundo global, en un mundo de, bueno, de de relaciones entre empresas, resulta que yo mi negocio depende mucho de terceros. ¿no? Si esos terceros eh, lo hacen mal en términos de seguridad y yo comparto información de mi negocio, de, por tanto, de mis clientes con ellos, y ellos no se lo toman en serio, igual que yo, si ellos son comprometidos... Yo soy comprometido. Léase eh, eh, Facebook o cualquier de estos proveedores que tienen APIs para poder acceder a su entorno, que resulta que cuando un tercero utiliza mal, mal el API, pues resulta que se está colando en la casa del, de Facebook o de quien sea, hasta las trancas, porque no, está, no, no se lo han tomado suficientemente en serio y no está bien, bien protegido. ¿no? Entonces, la, la relación con los terceros es fundamental también. ¿no? Y todo esto me hace que el ecosistema de transformación digital... Pues se me haya complicado sustancialmente, muy, muy, en fin, muy, muy eh, de una manera brutal. ¿no? Todo, todo esto sale de mi control, ¿no? Todo esto sale de mi control. A ver. Lo cual me lleva a la definición de riesgo. El riesgo es una, es un, es una multiplicación compuesta de dos factores que se compone del de número de amenaza o vulnerabilidades que yo tengo multiplicado por la severidad o el impacto o la probabilidad de que ocurra. Eh, una situación en la que yo tengo pocas amenazas, porque soy muy seguro, pero esas pocas amenazas tienen una, un impacto o una, un impacto cuando, si ocurren o una probabilidad de que ocurran muy alta, evidentemente tengo un riesgo muy alto. Por ejemplo, el caso Jeff, Jeff Bezos en Amazon, ¿no? el pues, dueño de Amazon y tal, hombre más rico del mundo. Eh, solamente tenía una amenaza y era un Zero Day eh, que nadie conocía, que valía millones eh, que fue aprovechado por un ciberdelincuente no se sabe cuál, a partir de bueno, no sé, cada uno tiene su teoría pero bueno, no, en principio no se sabe cuál eh, a partir del eh, a partir del cual comprometieron su móvil y por tanto escucharon una serie de conversaciones y eh, robaron información y tal, eh, la amenaza era una única, un Zero Day eh, la probabilidad de, de uso era baja, pero el riesgo, o sea, el impacto, perdón, el impacto de que esa vulnerabilidad única con una probabilidad baja fuera utilizado era muy alto. Robarle toda la información a Jeff Bezos en su móvil particular, información de negocio, el impacto es muy alto. Por tanto, el riesgo que tiene Jeff Bezos, el riesgo que corre Jeff Bezos para a, a utilizar tecnología es altísimo. Con una única vulnerabilidad, con una probabilidad baja, pero con un impacto enorme. Sin embargo, una empresa normal. Eh, que tiene eh, un número de amenaza, un número de vulnerabilidades muy alto, gigantesco, en forma simplemente de metadatos publicados en los documentos que genera vía correo electrónico o vía eh, página web o vía lo que sea, ¿vale? Como sea. Todos los documentos llevan asociados metadatos, ¿vale? Esos metadatos pueden tener información del sistema operativo en el que se ha generado ese documento, la versión del Office 365, la última impresora en la que se ha eh, impreso el nombre del usuario, el correo electrónico del usuario que lo ha creado, el último que lo ha modificado, todo eso es información contextual que a un ciberdelincuente, juntando todos esos hilos, al final es capaz de construir un correo personalizado, dirigido, que te envío a ti, porque además comprometo el sistema de correo electrónico para suplantar una identidad, y a ti te llega un correo súper personalizado, súper individualizado para ti, que te lo crea a pies juntillas, entonces, eh, y entonces confías y, y aceptas la orden que supuestamente te manda tu jefe diciendo ingresa tanto dinero o hasta transferencia de dinero de nuestra cuenta a este cliente porque no me lo está pidiendo y no podemos retrasarlo y caes, que es el timo del CEO. Puede ser por correo electrónico o puede ser por llamada telefónica. ¿vale? Eso es un montón de un montón de vulnerabilidad en forma de fuga de muchas, de microfugas de información. Con una probabilidad muy alta, porque esto porque estás continuamente publicando esos documentos con esos metadatos y con un impacto relativamente individualmente hablando muy bajo. Pero como el factor primero es muy alto, como es una multiplicación, pues el riesgo también se transforma en muy alto. Entonces, eh, no nos confundamos que, que clientes con muy pocas vulnerabilidades pero impacto muy alto están arriesgando lo mismo que otro cliente o otra empresa con un montón de vulnerabilidades de un impacto muy bajo pero como es un factor multiplicador, pues al final el riesgo es exactamente igual. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, que no está más seguro el que, el que aquel que tiene vulnerabilidades, el que tiene muchas vulnerabilidades de una prioridad o un riesgo muy bajo, no está más seguro que el que tiene solamente una de un riesgo muy alto, de una de un impacto muy alto. ¿vale? Esta fórmula tenerla muy en cuenta. ¿vale? Eh, Realmente, ¿dónde está el problema a día de hoy? El, el problema a día de hoy, bueno, hay un montón de actores por ahí, están los activistas, gente, si habéis visto series de televisión en Netflix y tal, pues, pues Mr. Robot y todo esto, pues eh, ese tipo de perfiles, ¿no? Activistas, gente que lucha por ideales y tal. Bueno, los criminales, básicamente, que van a robar dinero, los insiders, los espías, los ciberterroristas, situaciones de guerra como la que estamos. Eh, eh, la realidad a día de hoy es que eh, lo, los incidentes de seguridad la mayoría vienen de fuera todos estos perfiles que he comentado que vienen arriba son los 45% de outsiders el 31% viene de los digamos espías o, o el, mal, el, el mal que llevo dentro digamos la gente que se encuela en mi entorno vale e intenta generar problemas desde dentro pero el problema real de verdad viene de eh, ese 23 y medio es decir, uno de cada cuatro, casi, lo que se llama actores que pasan desapercibidos, ¿no? eh, que son simplemente empleados de nuestra casa, ¿vale? que sin, de, de, de manera involuntaria ¿eh? Eh, pues no ponen suficiente foco en la seguridad y, y generan bueno, pues, robos de información, exfiltración de información, eh, posibilidad de que su ordenador y su dispositivo se ha comprometido y a partir de ahí un tercero, un malicious insider o un outsider pueda hacerse con, con el control de esto y poder tener un acceso a tu información. Uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro de nuestros empleados, si no tenemos 50 empleados, vale, eh, 15 o, o 12, vale, eh, son potenciales generadores de, ciber, ciber, de ciberincidentes sin saberlo, que es lo peor, ¿vale? Con los otros se pueden, con el otro 45% y el otro 31% se pueden poner medidas más o menos para poderlo eh, campear. Pero con el que no tiene ni idea de que está haciendo algo mal, ¿cómo lo hace? ¿Vale? Porque no tiene ni idea de que está haciendo algo mal, por lo tanto no puede corregir su comportamiento. De ahí viene la importancia de la formación y la concienciación. Cuando vamos a, a muchas eh, empresas a hablar de ciberseguridad, lo primero que es, antes de nada, usted tiene una, una política de formación, concienciación a sus ¿Empleados? No, pues entonces empecemos por ahí, porque toda la cadena de tecnología muere en un único eslabón débil hecho de, de, de goma, que es el empleado, la persona ¿vale? el, el empleado del tipo que sea no no no tiene por qué ser de recursos humanos o de IT, o de oficina o de operación, o de una almacén da igual, cualquier empleado es susceptible de ser objeto de un incidente hay una hay una campaña, eh, los que estéis, tengáis fábrica Algún tipo, bueno, hay una campaña muy, muy masiva basada en un bot que te llama, y además te llama y tú apenas lo reconoces como un bot, una llamada automatizada, ¿vale? Te llama, intenta sacarte información. Y normalmente no llama a teléfono eh, de oficinas de la empresa. Si la empresa tiene un teléfono directo de acceso a planta, llama a teléfono de planta, pidiendo información de la planta, ¿vale? Haciéndose pasar por un cliente, por un proveedor, por un lo que sea, y pide información de la planta. Pide tipo de equipos que tiene, sistemas operativos que están corriendo, medidas, no, un montón de información. Y lo hacen de manera automatizada, hacen trillones de llamadas al día en todo el mundo, ¿no? Son bots que están continuamente llamando. Y como lo hacen desde, desde un softphone, el coste de la llamada es cero. Tú pagas tu línea de comunicaciones y es cero. Entonces, eh, eh, porque son empleados, normalmente la gente que están en fábrica o en plantas o lo que sea, con un nivel de formación y capacitación menor que el que suelen tener la gente eh, quizá, a lo mejor que estén en alguna oficina, con un perfil eh, bueno, pues de concienciación, porque también muchas veces las empresas se focalizan en la formación y la concienciación en gente más de IT y no tanto en gente de operación, lo cual es un error, porque ya digo, es esas empresas que tienen teléfonos directos, ¿vale? pues son susceptibles de recibir ese tipo de llamada automatizada, industrializada, para poder robar. Entonces, importante el dato de que uno de cada cuatro de nuestros empleados de manera inconsciente, está generándonos potencialmente un problema de ciberseguridad. Como decía, es que el negocio de la ciberseguridad es un negocio, y oye, es que no es tan fácil com combatir el cibercrimen, es que genera eh, PIB o GDP. ¿vale? Fijaos en países como Estados Unidos, eh, con un GDP de casi 17 trillones, ¿vale? aproximadamente el 0,64%, el 0,64%, 108 billones americanos de dólares provienen del cibercrimen. Es que los cibercriminales compran ropa, se van de copa, eh, van a hoteles, van de viaje, compran, gastan dinero. O sea, el movimiento económico que hay es, es importante, ¿no? Eh, no tiene por qué ser solamente un, ciberde, un ciberdelito penado. o sea El adware, por ejemplo, si no está registrado o si no está autorizado, es un tipo de cibercrimen. ¿vale? Publicidad engañosa o publicidad dirigida no autorizada, vale Entonces, ese tipo de cosas está incluido aquí. ¿no? Países como por ejemplo Alemania, en un GDP, en un PIB de 3,7 trillones, el 1,60% se estima 59 billones es eh, movido por el cibercrimen. ¿Vale? Eh, Italia, el cero. En, en Italia lo gestiona mejor porque ya sabéis que los italianos tienen otra manera de gestionarlo más, en broma, pero, pero lo gestiona mejor. Eh, solamente el 0,04. Eh, Rusia, eh, eh, eh, la propia India, o sea, veis que es un cacho eh, importante, ¿no? Eh, entonces, eh, Insisto que esto es un negocio muy lucrativo, por solo por detrás del ciber, eh, perdón, de la, del, de la, el, del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas y del tráfico de, por supuesto el tráfico de seres humanos. ¿vale? Es la segunda fuente de ingresos procedente del crimen, del, del, del delito y mueve el PIB. Si esto cayera, pues el PIB eh, mundial caería en casi 500 billones eh, de dólares, ¿no? O sea, esto es como el coronavirus, habrá que vivir con ello, habrá que mandar a vivir con ello, ¿vale? Fijaos que de las 20 cosas que aquí en, una, en un estudio que hizo eh, Allianz, de las 20 cosas que más preocupan a los CEOs, a CIOs, CEO, CISOs, ¿vale? de las empresas, ¿vale? de las de estas eh, 20 cosas que más preocupan, las, de las tres primeras, y son 2016, ¿vale? Las tres, primeras, de las, de las tres primeras, dos tienen que ver con ciberseguridad. La primera es que mi negocio pare. Mi negocio no puede parar. Interrupción del negocio. Business continuity. ¿vale? Incluyendo la interrupción de la cadena de suministro de productos para yo poder vender. O sea, no es que yo me preocupe de que mis máquinas paren. Es que las máquinas de mis proveedores tampoco pueden parar. Porque si a ellos los hackean, si a ellos los, los paran, a mí también me paran porque no me llega los rollos de tela o los rollos de... de acero galvanizado, lo que sea, ¿vale? O lo, las maderas para hacer los muebles en el caso de Ikea o los cables para hacer las cosas en el caso de la antena de telefónica, ¿no? Pero es que el tercero son los ciberincidentes, cibercrimen, fuga de información y fallos de IT. Es decir, que yo tenga mis equipos parados porque tengo un ransom y no me dejan gestionar mi... mi o sea, poder utilizar mi ordenador, en mi servidor, lo que sea, me genera un problema. Fijaos que son... El caso del tercero es algo que está subiendo. En el caso del business interruption, esto es algo que sistemáticamente, la, la, evidentemente, cualquier CEO, lo que quiere es tener su negocio siempre funcionando y sin parar. No Ese se, se ha mantenido ahí. ¿no? Pero el caso del, del, de los ciberincidentes ha subido de la posición en la que está actualmente. Pero es que de los 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi la mitad tiene que ver con ciberseguridad. Pérdida de reputación, los problemas de cambio legislati legislativos y, y, y regulatorios tipo... En ese, en caso de administraciones públicas en España o el RGPD en Europa, eh, robo, fraude y corrupción en mi entorno, ¿vale? el desafío de las nuevas tecnologías que van apareciendo continuamente y la gestión del ciclo de vida de las mismas, porque es cuando yo antes compraba un firewall tenía un, un, un periodo de amortización que normalmente era mayor que, ciclo de, que el tiempo de vida del propio equipo, pero es que ahora ya no, es que ahora compro un firewall y lo quiero amortizar a cuatro años y es que en ya está obsoleto. Entonces, ¿cómo amortizo algo que en dos tengo que cambiar? ¿no? El plan de amortización se me va a, a tomar viento. Al final, todo esto está cambiando hacia un modelo en vez de... Hacia un modelo leasing, digamos, ¿no? como los coches. ¿no? Eh, eh, hacia un modelo en el cual no pago por, por el activo, sino que lo, lo contrato como un servicio y que la amortización corra de mano de otro. Yo no tengo por qué estar pendiente de la amortización de un firewall, de un WAF, de un SIEM, de cualquier tecnología que requiera un, una, una gestión de un hardware, ¿no? Eh, el error humano, el error humano es fundamental, ahora lo veremos también. La, la gran, eh, el gran desafío de hoy que es la falta de talento. vale La falta de talento, pues, no, no, no, no solamente la falta de talento, sino la fuga de talento en un momento determinado. ¿no? Eh, eh, yo no puedo estar continuamente teniendo gente hiperformada en mi entorno porque hay una falta de talento por el mundo y por tanto, cuando yo tengo un recurso, una persona formada, automáticamente llega otro, le ofrece más dinero y se me va. Con lo cual la inversión que he hecho en esa persona se me genera un, se, se, me, se me pierde, ¿no? Realmente, ¿no? Y luego el último tema que quizá un poquito más extremo son los, los blackouts, los, los, los apagones de, de energía. ¿no? Bueno, esto es importante saberlo, ¿no? Eh, a ver, la transformación digital es algo que realmente las empresas tenemos que pasar sí o sí, tarde o temprano. La transformación digital no es la informatización. La digitalización no es lo mismo que la informatización. Una cosa es tener ordenadores y otra cosa es eh, utilizar correctamente esos ordenadores para lo que realmente, eh, para mejorar tu negocio. Una cosa es tener cosas en datos en hojas Excel y otra cosa es tener esos datos que están en hojas Excel auto, eh, accionables para, tomar, para poder tomar decisiones de negocio. ¿vale? Eh, si yo no tengo eso digitalizado, aunque lo tenga informatizado, no me vale. Entonces, esta, esta eh, digitalización me trae ventajas como, bueno, una llegada más cercana a, a los clientes por nuevos canales digitales que me dan una perspectiva mejor de lo que el mercado necesita de mí o quiere de mí o la a, a aceptación que tienen mis productos. Puedo tener una mejor, una mejor, un, un mejor análisis basado en técnicas de Big Data para entenderme mejor a mí mismo, para entender mejor mi mercado, mi negocio, mi tipo de cliente Una llegada más cercana a través de las redes sociales individualizada. ¿vale? Eh, quirúrgica eh, microscópica a, mi, a cada uno de mis clientes ¿vale? uno por uno prácticamente con, bueno, con, con, o con herramientas automatizadas o con, o, con, o con herramientas manuales, pero fundamentalmente me da una muy buena visión de mi cliente el fail, el, el, el, el fail o la, el, el fallo a la hora de lanzar un producto se me reduce dramáticamente incluso a tendente a cero yo cuando lanzo algo al mercado es porque estoy totalmente seguro, porque lo conozco tan profundamente que sé que va a tener una aceptación grande. ¿no? Y luego me hace ser más eficiente. Todo esto es fantástico. Al final voy a ganar más dinero y voy a tener un negocio más maduro y más todo. Pero el problema es que me genera también unos riesgos. Oye, si desarrollo aplicaciones móviles para mejorar mi negocio y tener una mejor llegada a mi cliente, más directa y tal, ¿esas aplicaciones son seguras? Porque muchas veces ponemos foco en la página web, pero las aplicaciones móviles que me hacen lo mismo con la página web, pero en vez de correr en un entorno web, HTTP o HTTP, se corren en un móvil. vale, También estoy enseñando mi vergüenza y estoy abriendo las puertas a mi negocio. Y esas aplicaciones móviles, si las páginas web son poco seguras en general, ya digo que las aplicaciones móviles lo son muchísimo más. Más del 50% del software que hay en Google Play es malware. Más del 50, ¿eh? bastante más del 50. Malware no solamente es algo que, que te... Digamos que te vaya a robar información, sino es la típica linterna que tú te instalas que es fantástica y que luego resulta que, que por detrás tiene eh, lo que sea y te está transformando el móvil en un minero de bitcoins, o te está generando un generador, o te está transformando en un generador de spam de correo electrónico, o te lo transforma en una botnet para hacer lo que sea, para hacer clicking eh, en una página de tu perfil de Facebook para poder en un perfil de Facebook para tener más, más likes o en un perfil de de Instagram o lo que sea, o, o, o incluso mmm, aumentar el número de descarga de una aplicación que te has subido, de otra aplicación que te has subido al Google Play, que tiene otro malware más potente por detrás para que la gente vea que el, la popularidad de esa aplicación es muy alta y se la descarguen porque confían en el ratio que tiene del número de descarga y por tanto la popularidad y, la, y, lo, y, lo, y lo que la gente opina si es bueno o malo de esa aplicación, lo cual es totalmente fake porque está totalmente dirigido y, y automatizado eh, o, o, o incrementado fraudulentamente o, o, in, o inflado el número de descargas que tiene ahí, ¿no? Mi infraestructura está protegida, y más ahora con el tema del coronavirus, que la infraestructura ya ha pasado a la historia, ya no tenemos infraestructura, la infraestructura está quedado allí en la oficina, y como yo no voy a la oficina, es que me da igual, ¿no? Eh, ¿Soy capaz de, generar, de gestionar correctamente mi brecha de seguridad? ¿Las conozco? ¿Y soy capaz de gestionarlo, No. ¿Y cómo puedo proteger el buen nombre de mi, de mi entidad? ¿no? Eh, eh, eh, es que si mi nombre sale a la calle como una página, o sea, como un servicio eh, hackeado, la gente no entiende de barco. Esta gente no son segura, y como no son seguros, pues, y las noticias además en la prensa son bastante sensacionalistas, pues normalmente se me va, se me va, esa reputación mía se me puede ir al, a, a Ferri párro y al final afecta a mi negocio. ¿no? Recuperarme de eso es muy complicado. Eh, lo importante, eh, en, en ese, digamos, para poder minimizar ese riesgo debido a mi transformación digital, es poder gestionar estas tres cosas. ¿no? Las la, la amenazas provenientes de la, del uso de la tecnología, eh, conocerme a mí mismo en términos de los riesgos que mi negocio debe de afrontar por factores como la geografía, el tipo de producto que genero, los clientes a los que estoy dirigido, con quién me relaciono, quiénes son mis partners, no sé, miles de factores vale, que, me, que debo de conocer para gestionar mi riesgo. Y luego también el otra, la otra dimensión es conocer con quién trabajo, conocer con quién trabajo y cómo estoy yo de seguro con respecto a mi competencia. Eso es un valor muy importante. Si yo fuera capaz de saber que, que yo de 0 a 10 en términos de seguridad estoy en un 7 cuando mi competencia o mi sector está en un 9, pues evidentemente tengo un problema. ¿vale? Eh, los clientes a la larga van a, eh, si cuando se produzca un incidente de seguridad que se producirá y yo lo gestiono peor que mi competencia, voy a tener un problema competitivo pero es que a la, a la inversa eh, tres cuartos lo mismo, si el, la media de mi sector está en un 6 y si yo estoy en un 8, pues lo puedo poner en valor, lo puedo poner como una como un diferenciado digo, este señor cliente, yo eh, bueno, confío usted en mí porque su información está más segura conmigo que con otros proveedores que eh, compiten conmigo, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de, de um, un momento, ¿vale? un segundito. Uh, cuando hablamos de, de lo relacionado con, con amenazas tecnológicas, aquí el desafío principal es entender cuáles son qué, qué, qué es lo que tengo que proteger, cuáles son mis activos, qué es lo que tengo que proteger, porque si no tengo claro qué es lo que tengo que proteger, difícil lo voy a tener, ¿vale? Eh, si yo tengo claro con qué, con qué, qué es lo que tengo que, que proteger, normalmente, cuando se produce un incidente, será más fácil identificar dónde se ha producido, será más fácil identificar qué es lo que se ha filtrado y cómo responder ante ese ciber, ciberincidente. Eh, voy a ser más, más proactivo a la hora de prevenir y reducir los riesgos de que se produzca ese ciberincidente. ¿vale? Pero además tendría que tener una visión global de lo que ocurre en mi entorno. O sea, básicamente conocerme, tener, hacer un, un buen inventario, como veis aquí en el punto 1, un, un buen inventario de mis, activos de, ciber, de mis activos tecnológicos en general, y por lo tanto descubrir lo que se llama Shadow IT. Todos tenemos Shadow IT. A no ser que estés tú solo en tu casa con tu ordenador y tu móvil y no haya nada más, cualquier empresa tiene Shadow IT. Tiene equipo obsoletos, tiene datos obsoletos, tiene publicaciones obsoletas. Es, es raro que haya alguien que no tenga algo de Shadow IT. ¿vale? Es decir, es aquellos activos tecnológicos que tengo y que, se me y que me he olvidado de ellos, que ya no me acuerdo de que los tengo por ahí, ¿no? Y que están gener generando una exposición a un ciberincidente que no tengo yo controlado, ¿vale? Eh, una vez que tengo claro qué es, cuáles son mis activos, los que conozco y los que desconocía, entonces tengo que eh, analizar cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus puntos débiles, ¿vale? Después los gestiono y a partir de ahí eh, extiendo esas identificación, análisis de mis vulnerabilidades y la gestión de esas vulnerabilidades no solamente a mi entorno, a mi perímetro, sino a mí, a, a todo aquello que depende de mí que está incluso fuera de mi perímetro. Y eso es fundamental. Es que si esto no lo hago, no sé lo que tengo que, que, que proteger. Si yo no sé cuántas ventanas tiene mi casa o cuántos coches tengo en mi casa o cuáles son los caminos por los que yo ando habitualmente, las calles por las que yo ando, difícilmente voy a poder poner las medidas necesarias de seguridad para poderme proteger. ¿no? Esto es fundamental. Lo primero es conocerme. Lo segundo es entender cuáles son mis riesgos. ¿vale? Si yo no tengo claro eh, cuáles son mis riesgos, porque no sé en qué entorno me muevo, si yo no sé que yendo por el, por el Almanjallar, por ejemplo, en Granada, que todos conocemos, o por barrios chungos en otras ciudades, pues eso genera un riesgo. Si voy hablando con el móvil de mil euros en la mano o, o con un reloj de no sé cuántos miles de euros también en la, en la muñeca, pues tengo un problema. No, no voy a poder responder a esos riesgos porque me va a pillar el tsunami cuando, cuando llegue. Si yo no sé que mi marca está valorada, si yo no sé que mi identidad digital está valorada, si yo no sé que eso tiene valor en el, en el mercado, si yo no sé que hay gente que está eh, utilizando mi no, mi marca o intentando vender supuestamente productos míos, pero que son falsos, o incluso productos míos que son auténticos, como pasa, por ejemplo, eh, el índice de contenedores perdidos en los puertos de Singapur y por ahí en Asia, es brutal, ¿no? No, eso no se pierde, los contenedores no se pierden, son algo enorme, se roban básicamente. ¿no? Pues el número de, de contenedores robados, supuestamente perdidos, pues es muy alto. ¿no? Y esos contenedores al final generan una, una, bueno, una, un, un mercado negro, un mercado B de productos genuinos que son vendidos en página web eh, alternativa que se llama eh, Counterfeit. Eh, bueno, pues que son productos genuinos pero que son otros los que están metiendo los ingresos y no y no yo que soy el dueño. ¿no? Si yo no tengo no sé que mi aplicación móvil es defectuosa, pues tengo un problema. ¿vale? El caso es conocer mis riesgos. ¿En, en, qué, me, en qué me estoy moviendo? ¿no? Si yo conozco mis riesgos, ahora veremos más adelante que el concepto de resiliencia se, se, se aumenta. Si yo no conozco mis riesgos, debo, normalmente seré poco resiliente. Y por último, mi, mi situación con respecto a la competencia y sobre todo mi cadena de valor. ¿no? Eh, hay, una, hay maneras tecnológicas de saber si yo eh, digamos, el benchmark que tengo en un momento determinado en términos de seguridad comparado con mi sector, con mi competencia y sobre todo aquellos partners que trabajan conmigo. ¿no? Eh, hay tecnologías para saber si yo, si yo, eh, al, alguno de mis ordenadores, o alguno de mi equipo son parte de una botnet, si estoy generando spam, si soy eh, generador de malware también, si mis servidores están propagando malware porque se han visto comprometidos a través de un banner o lo que sea. Eh, si yo estoy generando comunicaciones o recibiendo comunicaciones inusuales eh, en fin, si, si yo he tomado medidas adecuadas, si tengo un cer los certificados que tengo eh, generados, son correctamente son, están correctamente definidos en forma de el dominio que están, se supone que están protegiendo o no están caducados o si tengo puertos abiertos en fin, hay tecnologías para poderte hacer que no están de un hacking ético, sino tecnologías de manera automatizada para ver cuál es mi, mi situación de seguridad esa foto la puedo sacar de mí mismo o la puedo sacar de un tercero, ¿no? De un eh, partner que trabaje conmigo, puedo utilizar esas herramientas. Insisto, que no es un hackinético, el hackinético es otra cosa. Eh, yo aquí estoy hablando de poder ver si en Shodan, por ejemplo, en el buscador este que hay de, de, de información de, de página web, pues puedo ver si tengo publicada demasiada información en las cabeceras de mis webs, por ejemplo, lo cual es un problema de seguridad en potencia, ¿no? Eh, ya digo, con estas herramientas es bueno saber cómo estoy en términos de seguridad uh, y sobre todo cómo están los que trabajan conmigo, porque si no tienen un buen ranking, si no, un buen, no tienen un buen, un buen, eh, una buena puntuación, ¿vale? pues puede generar, puede generar un problema para mí y es importante tenerlo gestionado. En resumen, sobre preocupaciones tipo cómo conozco eh, mi nivel de seguridad y si soy capaz de, conocer, de gestionar mis vulnerabilidades, lo principal es conocerme, tener identificados los activos y tener un plan de remediación eficiente. Ante la preocupación de impacto en mi reputación, si algo está minando mi marca, mi imagen, mi, mi, mi asset, digamos, en Internet, pues lo importante es tener una visión global de lo que ocurre a mi alrededor en Internet. Buscar realmente lo que hablan de mí en Internet, lo que se dice de mí, lo que se publica en mi nombre o a mi costa. vale Ante la preocupación de un impacto, en, si... Mi, si eh, eh, un ataque, un ciberincidente puede tener impacto o no en mi, en mi negocio, en mi operación, eh, si mi continuidad de negocio está comprometida o no, vale, pues eh, eh, tener todo eso que hemos comentado antes, tener una visión clara de dónde yo estoy, qué tengo, cuál es mi riesgo y qué hablan de mí en internet, pues reducirá dramáticamente el caso de incidente el, el, el impacto que se produzca en mi, en mi negocio. De alguna manera puede aumentar el número de el porcentaje de incidentes que yo detecto a priori. Por lo tanto, el índice de impacto en denegación de servicio o en afectación a mi negocio se reduce dramáticamente. La situación de análisis, el cuarto, la cuarta preocupación, mi nivel de seguridad respecto respuesta a mi, a mi equivalente. Bueno, pues, utilizamos herramientas de benchmarking. No son caras, ¿eh? No son caras, tipo Bitsight o cosas por el estilo, ¿vale? Para entender cómo estoy yo con respecto a mi competencia. Y, por supuesto, lo mismo con respecto a mi cadena de suministro. No vale con que mi cadena de suministro me diga yo, yo estoy fantástico, yo lo cumplo todo y lo tengo todo magnífico, ¿no? No. Déjame que lo compruebe yo. No, es que no quiero que me haga un hackinético. Bueno, no te preocupes. Busco un análisis externo que no te va a hacer un hackinético, pero voy a ver. Eh, no necesito un hackinético para saber si tú estás generando spam. Si tu IP de correo está en lista negra o no por parte de Microsoft. Eso ya me lo va a decir un tercero de manera transparente para ti. ¿vale? El, el concepto de resiliencia. ¿va, va, eh, hay una. Antes de entrar en el concepto de residencia, quiero entrar en el concepto de seguridad digital. Ya no hablamos de seguridad. La seguridad digital es una cebolla compuesta de muchas capas ¿no? que se compone de la seguridad física, es decir, control de accesos, cámara, huella, tarjeta, lo que sea, cualquier medida de seguridad física perimetral que tengamos se corresponde también con la suma de todo lo que tiene que ver con seguridad de operación, es decir, si tú tienes una fábrica o tienes, yo qué sé, coches por ahí circulando, o empleados por ahí en itinerancia, en movilidad, en roaming, pues, pues eso tiene una capa de seguridad OT, digamos, de, de operación, tú tienes tu fábrica con tus robots, con tu línea de embalaje, lo que sea, Todo eso tiene que tener una capa de seguridad importante porque si no, si eso se para, mi, mi negocio se va, se va al carajo. Todo esto normalmente está gestionado por una capa IT, que también debe estar securizada, la capa de seguridad IT, proteger el dato, proteger eh, el, eh, perdón, el, dato, no, el, el perímetro, proteger la navegación, proteger los equipos, hablamos de antivirus, hablamos de firewall, hablamos de EDRs, hablamos de control de navegación, etcétera, control del correo, seguridad de la información, es decir, ya sobre el perímetro se genera una cosa que es la información que como veíamos al principio es ¿eh? eh, nuestro principal activo, más allá del, del físico que generamos, es decir, tengo que proteger el contenido del correo, el proteger, el proteger el contenido de los documentos con un IRM, proteger el contenido de la cloud con un Casbi, proteger el contenido de la propia navegación con un control de navegación vía DNS o vía proxy. O sea, soluciones que protejan la información en sí. ¿vale? Encripto, pues, evidentemente, soluciones de encriptación, VPN, etcétera. Por encima de todo esto, surge una nueva capa que es el concepto de seguridad IoT. Cada vez más tenemos todo en nuestro entorno dispositivos IoT que mejoran nuestro... En nuestra, nuestra operación o nuestro negocio, yo qué sé, típico en las fábricas, controles de temperatura, controles de, de, de, de bueno, pues en las calles, los semáforos, las luces, la, la, el, el flujo de agua, el flujo de energía, cacharro de IoT de todo tipo. Cualquier dispositivo autónomo eh, que automatiza o sistematiza una tarea es un dispositivo IoT. Eh, potencialmente modificable de manera no autorizada y eso hay que securizarlo de una manera. Bueno, pues todo esto forma lo que se llama la seguridad digital. La física, la de operación, la que controla mi entorno IT, la que controla mi información y la que controla mi capa IoT, que cada uno tendremos crecientemente en los próximos años. Si yo esto no lo gestiono correctamente, fijaos que los vectores de ataque que se pueden producir son múltiples. En cada una de estas bolas hay multitud de, de cosas, situaciones y circunstancias y casuísticas que se pueden dar para poderme comprometer. Pero es que además tengo un montón de cosas de las que preocuparme. Eh, el modelo en el cual yo tenía un castillo, como decíamos al principio, con una fortaleza, con una, con una muralla, una almena, unas torres, unas troneras, todo muy controlado para poderme defender y que nadie me atacara, yo me encierro dentro, estoy seguro y calentito. Eso ya no ocurre, por lo que estamos comentando. Aparece el concepto de resiliencia y es la capacidad que tiene. Eh, una entidad, que puede ser una entidad viva o no, una entidad empresarial, de recuperarse ante la adversidad, de recuperarse ante una caída, ante un incidente. Eh, en ciberseguridad ahora veremos, aquí eh, lo publica, es, el, es el, model, el framework o el modelo publicado por el NIST, que es el digamos la entidad pseudo- um, Estandariza, eh, la, la que pseudoestandariza la gestión de la seguridad, ya no nos paramos en, el modelo de responder, en la situación en la de responder ante una, un ciberincidente, un ciber ahora vamos a, una, a un paso más que es recuperarme. Parto de una situación, como comentaba antes eh, de empezar la parte de resiliencia, en la que yo debo de conocerme, debo de identificar qué debo de proteger, cuáles son cómo, ge, cómo gestionar mis activos, cómo gestionar mi negocio, tener un modelo de gobernanza, conocer mi riesgo y gestionarlo conocerme, conocerme cuáles son mis activos y cuáles son mis riesgos. Si no, es muy complicado gestionarme. Luego, a partir de ahí, los protejo. Pongo todo tipo de mecanismos, tecnologías de protección, preventiva, de identificación y detección de incidentes. Una vez que esas medidas, evidentemente, de protección de prevención pueden fallar, ¿vale? Porque, porque el cibercrimen siempre se adelanta un poco al... A, bueno, el, el crimen en general se adelanta a las medidas de de seguridad, va más allá, ¿no? Entonces, debo de ser capaz de detectarlas. Una cosa es proteger y otra cosa es detectar. O sea, un firewall me protege de intentos de penetración no controlados, no autorizados, pero no es invulnerable. Con lo cual, cuando alguien eh, rompe la barrera del firewall o rompe la barrera de la protección del correo o rompe la barrera de la protección de la navegación, debo de tener herramientas de detección de un incidente. Herramientas de tipo SIEM, herramienta de monitorización de seguridad que correlando fuentes de distintos orígenes es capaz de decir, oye, porque un malware me ha entrado y he visto que a través del correo ha entrado algo extraño y eso ha instalado algo en un ordenador que ha intentado establecer una conexión no, no autorizada con un servidor en no sé qué sitio si junto a esas tres visiones la que me da el correo, la que me da el ordenador el antivirus del ordenador y la que me da el firewall, pues sí capaz de eh, inferir que ha habido un incidente de seguridad en un momento determinado ¿no? eso es una manera de detectar de manera temprana un incidente. Por lo tanto, poder, poder poner en marcha el plan de respuesta, pero también el plan de comunicación, análisis y mitigación correspondiente. ¿vale? Es que si no tengo un plan de respuesta basado en comunicación, análisis y mitigación, pues voy a tener un problema. ¿vale? Entonces, si yo lo detecto, puedo poner el plan de respuesta en marcha. Si no se va de detectarlo, no puedo poner el, el plan de respuesta en marcha. Pero es que luego la última capa es la capa de recuperación. O la etapa de recuperación. Una cosa es cortar el, el, la hemorragia, digamos, ¿no? Y otra cosa es poderme recuperar para... O sea, una cosa es que yo tenga una herida en la pierna eh, y corte la hemorragia. Y otra cosa es que esa herida en la pierna no me deje secuelas. O si me la deja, me deje las menores secuelas posibles. Y pueda volver a jugar a fútbol, o volver a andar, o caminar, o lo que sea. No se trata solamente de cortar la hemorragia, sino de, sino de eh, volver a recuperar la situación que estaba de una manera lo más cercana posible a la que tenía antes del incidente. Y eso es tan importante como todas las demás en, el, en, el, en la situación en la que nos encontramos, ¿no? en el modelo en el que nos encontramos de transformación digital. Eh, un ciber, o sea, lo, lo, los incidentes de seguridad o la seguridad en general ya no es un tema solamente de un CISO o un CIO, en el mejor de los casos, como era tradicionalmente hasta ahora, es un problema de empresa, es un problema global es un problema que afecta a distintas capas de la empresa. Cuando hay un incidente de seguridad, si se produce una fuga de información, si hay un problema con los empleados que están filtrando información o no son conscientes de que tienen una responsabilidad con respecto al los activos de la empresa, ¿vale? Es un problema eh, o, o incluso los, los activos críticos de mi negocio, imaginaos yo qué sé, un pantano o una fábrica de que se fabrican plásticos y puede explotar, ¿no? Como pasa en el Allí en Algeciras, en San Roque, por ahí, ¿no? Pues es un problema corporativo. Es un problema que afecta a la seguridad corporativa de la empresa en general. De mis datos, de mis empleados o, mi, o, mi, o mis activos, ¿no? Si yo no soy capaz de asegurar la seguridad de mis empleados también, pues tengo un problema, ¿vale? Si, eh, Pero también afecta a la parte de business, digamos, ¿no? A la parte de eh, Chief Revenue Officer, a, a la parte de adquisiciones y compra a la parte de recursos humanos. Es decir, yo tengo una responsabilidad legal y tendré que pagar multas si, no, si no protejo mi dato adecuadamente. ¿no? Debo de tener necesidad de poder comunicar ese crimen, ese fraude. Nadie puede utilizar mi infraestructura de manera no controlada por mí para cometer un fraude, un delito o lo que sea, un robo, utilizando mi red, mi dirección IP o lo que sea. ¿no? Pero es que también afecta a mi continuidad de, de negocio. Si yo todo esto no lo controlo, Alguien que no es el CISO ni el CIO en la empresa estará afectado, estará, debería de preocuparse de que no tenga yo problemas legales, problemas de que alguien cometa un crimen o un fraude eh, a través de mi infraestructura o a través de, mi, de mí sin yo conocerlo y, y por supuesto que el, el Chief Revenue Officer ya se encargará de, de asegurar que el revenue no decae, no, no, no se para ¿no? en un momento determinado. Pero es que a nivel estratégico te es todo lo mismo, existe una dimensión geopolítica ¿Vale? Cuando se produce un incidente. Existe una necesidad de poder ponerme una medalla continuamente de decir yo soy el mejor gestionando esto, ¿no? La competencia es feroz y yo no puedo tener un incidente de seguridad que afecte a mi marca, ¿no? la, la reputación es un tema del de BOARD, el, el, el comité ejecutivo, o el comité de dirección, de, es del CEO. o sea, A donde voy es que el, el impacto de un ciberincidente o el impacto de la seguridad va más allá de lo que es el CIO o el CISO. Si no se tiene claro eso, hay un problema. Si el CEO de una empresa dice, no, esto es tema de la seguridad, que se encargue Pepito, que es el CEO, y que nos ponga ahí un, un... Que no va de tecnología, tío. Que no va de tecnología, que va del riesgo que estás asumiendo y del impacto que va a tener en tu negocio. Si un camión con no sé cuántos litros de producto o 10 camiones con no sé cuántos litros de tu producto se estrella, tienes un, tiene un problema. Pero tienes un problema mayor si ese camión, la, el contenido que tiene, no lo puedes gestionar adecuadamente. El problema es mayor todavía. ¿Vale? Entonces, hay que tener claro, meridiano, ese, ese tema. Ya por último, para dejar un ratillo para preguntas, ¿vale? Eh, también Gartner, el, el concepto de resiliencia, lo define con estas seis bolas. ¿no? Eh, una, la seguridad no puede ser un stopper, no puede ser un, un problema a gestionar, tiene que ser una herramienta a utilizar para mejorar mi negocio. Por lo tanto, debe generar un aumento del negocio. Una empresa segura gana más dinero porque gestiona mejor el riesgo, porque no hay paradas de negocio, porque no hay impacto en mi marca, o se reduce evidentemente, porque no hay robo de información, porque muchas cosas, ¿no? Una empresa segura gana más dinero porque su negocio es más eficiente. Debe ser un facilitador. Eh, es cierto que a día de hoy todavía existe un choque, digamos, no un poquito de, de in, impacto eh, en la gestión de la seguridad frente a, o sea eh, cuando yo más seguro pongo, o, o más eh, poner un segundo factor de autenticación por ejemplo en una empresa, es básicamente un coñazo para los empleados porque cada vez que quieras acceder a la nube de Office 365 o de Gmail o a la tuya propia no solamente te, tienes que poner el usuario y la clave sino que además te llega un mensaje al móvil donde tienes que poner un codiguito que te llega y es, es un rollo, ¿vale? Pero eh, se va trabajando poco a poco para que eso sea lo más transparente posible, ¿vale? lo más amigable posible y pueda, en términos de transformación digital, con herramientas de single sign-on, herramientas de segunda fase de autenticación en tu propio móvil, basada en un mensaje, basada en una aplicación, basada en temas biométricos o basado en temas de... en, un, en una autorización que llega por reconocimiento facial o, o modelo, un correo electrónico o el, o el modelo que sea. ¿vale? Eh, que permita detectar y responder. Es que es fundamental detectar que tengo un incidente, es que además la ley me exige, el RGPD me exige que si yo no detecto un incidente y estoy comprometido, tengo un problema mucho más grave que si yo soy eh, sufridor de un incidente, pero lo conozco y lo comunico y sobre todo respondo. Las consecuencias de la multa que te cae es distinto si yo he sido consciente del incidente a si no lo he sido, ¿vale? debe estar centrado en las personas, porque al final el problema, como hemos dicho al principio, viene de gente, un 25% viene de gente que genera, son potenciales transmisores de ciber, o generadores de ciberincidentes sin saberlo, con lo cual la seguridad tiene que estar centrada en personas. Asegurar que el dato fluya correctamente, yo no puedo gestionar una empresa, o no puedo ser eficiente si yo no puedo utilizar la nube o no me fío de la nube o no me fío del intercambio de información libre entre mi empleado y mis clientes o entre mis clientes y yo, o entre proveedores, y yo, o entre proveedores y proveedores, la información tiene que fluir, cuanto más fluya, más capacidad de generar negocio tengo, pero debe de ir de manera, de manera segura. Y debo de tenerlo orientado a poder gestionar el riesgo. Todo esto al final tiene un riesgo, y el riesgo está ahí. Y lo podré cubrir o no, al, normalmente al 100%, vamos, nunca al 100%, y por tanto hay determinados riesgos que, eh, que tengo que asumir. Y lo tengo que asumir yo con capacidades propias, o bien a través de un ciberseguro. Por ejemplo, hay maneras de poder delegar el riesgo en tercero ante forma de un ciberseguro una ciberpóliza para poder gestionar ese riesgo. ¿no? Eh, bueno, cada uno elija lo que quiera. Puede, puede asumirlo de manera libre, puede asumirlo con una dotación económica propia o puede delegar en un tercero para poder, eh, dele, o sea, para, para, para poder liberarse de esa responsabilidad en términos de multa, en términos de coste, en términos de... Como cualquiera de nosotros tenemos delegado el riesgo en caso de una... En el caso de nuestro coche, de nuestra casa, de, nuestro, de nuestra vida, incluso un seguro de vida o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, el, el, el, digamos, la ciudad tiene que estar orientada a una buena gestión del riesgo. Si eso no ocurre, al final tendrá un problema. Si nosotros cumplimos todo esto, si la ciudad cumple todo esto, entonces eres confiable y resiliente. Eres, eres eh, una empresa que gestiona bien el dato y además eres resiliente. Te podrás recuperar a tu situación, lo más parecido a la situación inicial antes del incidente, eh, de una manera rápida y, efi y, e y eficiente ¿de acuerdo? Eh, y poco más ahora mismo no sé si nos quedan 20 minutillos con 15 minutillos con respecto a, al horario que hemos dicho eh, no sé, pregunta, respuesta si lo puedo contestar y si no pues lo buscamos en Google <ríe> La respuesta. Bueno, muchas, muchas gracias Luis, pues mira eh, hay algunas preguntas en el chat te las transmito eh, hay una que dice que es, podemos estar tranquilos usando Airtable, HubSpot, Slack, es decir, usando servicios en la nube. Vamos, absolutamente. A ver, hay dos dimensiones, ¿no? O sea, cu cuando dice seguro entiendo porque, porque eh, usas las herramientas, pero también pones una capa de seguridad por encima. O sea, la propia herramienta como tal, pues tendrá sus medidas de seguridad y tendrá sus su prestaciones o tendrá lo que sea. Pero lo normal es añadir capas de seguridad por encima. Hay... Los grandes, los grandes líneas de, la grande línea de mejora en la seguridad eh, venideras digamos, se basan en tres grandes áreas. La seguridad en el mundo IoT. El IoT ha explotado y explotará más todavía. Estamos en, estamos en el inicio de la expansión del Big Bang. La segunda la gestión de la identidad. Tiene que ser totalmente transparente y, totalmente, y, y debe de acompañar como, como nuestro aspecto físico nos acompaña a cada uno de nosotros. Pero la gran... La tercera gran eh, línea de trabajo es la seguridad cloud. Eh, todavía los fabricantes de, de herramientas cloud se centran más en la compartición y en la agilización del trabajo que en la propia seguridad. Por eso hay todavía eh, muchas herramientas por encima que están muy imbricadas con el tema de la identidad, eh, temas de cero trust, temas de, de seguridad eh, orientado a analizar el, el tipo en que la, se trabaja, de, la, la forma en la que se trabaja con la nube y, y lo que se llama el workload, la, la información que se sube a la nube eh, en general, eh, sin eso todavía la nube no es, no es tan segura como tal. Pero, pero más que nada, porque, pero no desde el punto de vista de seguro de poderme robar información, que también, sino de que yo de manera auto, autorizada asegure que le, el intercambio de información o el trabajo que hago con la nube es el que realmente yo en mi protocolo de transformación digital he decidido. Digamos, son dos dimensiones. Una, alguien, una, una cosa es que alguien no me robe la credencial de Slack, por ejemplo, y saque la información de mis sesiones que tengo con mi equipo en, ese, en, esa, en esa plataforma. Y otra cosa distinta es que eh, el contenido de, la, de ese Slack no sea comprometido con alguien. O imagínate simplemente que, que, que lo que yo tengo en Dropbox no sea util, en mi cuenta premium, evidentemente, no es la freemium, sino la premium, no sea compartida por terceros por parte de la propia Dropbox para poder generar negocio a mi costa. Son dos, dos dimensiones. Una cosa es que no comprometa mi uso de la nube y otra cosa es que la información que yo tengo ahí no sea utilizada por terceros para poder generar información en mi nombre. La respuesta básicamente es sí, si ponen medidas de seguridad por encima, insisto, tipo Casby, tipo Zero Trust Network Access o tipo soluciones de, de seguridad cloud en, en, en, en general. Lo que se llama, tiende a llamarse ahora Sase, ¿no? Soluciones de, de Sase, ¿no? Eh, o sea, podemos decir al final que hay dos capas de seguridad, aparte de la tecnológica, a la que estabas hablando bastante con el tema de las personas, ¿no? También hay. Sí, sí, y eh. él, es, él es la voz más débil, la seguridad de la persona es la voz más débil, fundamentalmente porque es que, eh, bueno, nos creemos todo y en el tema de los momentos de pandemia habéis visto que el incremento de las fake news se ha multiplicado por n cuando n tiende a infinito y los bulos que hay corriendo pues, han sido multitudinarios y además con el problema de que eran todos monotemas y además un tema que nos interesaba a todos que era el coronavirus evidentemente, con lo cual la inventiva de los cibercriminales para generar una campaña de desinformación se ha reducido al cero porque a todos nos interesaba solo el coronavirus ¿no? entonces la campaña de desinformación que ha habido de, todo ahí, de toda índole eh, pero no solamente alrededor del coronavirus, sino también alrededor del, del, del, del, de la gestión del coronavirus, de la capa política, de la capa de un lado, de otro, de arriba, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Andalucía, en Granada. O sea, hay una dimensión de desinformación tremenda. Eso, lleva, eso viene dado por el hecho de que nos creemos todo lo que viene eh, a través de nuestro mundo digital. Como nos creemos todo lo que viene en nuestro mundo digital, cuando alguien nos manda un correo o nos hace una llamada diciendo que le paga que no sé cuántos miles de euros no sé quién, no lo creemos. ¿no? O que soy fulanito, pásame tal documento o con tal información, no lo creemos. La el aún más débil es la persona. Y hay cosas en las que puedes limitar la acción que hace la persona o le puedes controlar lo que hace la persona con determinada herramienta, pero hay otros casos en los que no. No le puedes poner puerta al campo y al final lo que queda es formación, concienciación, formación, concienciación y formación, concienciación. Eh, hasta que el coche autónomo no funcione dentro de, espero, porque a mí me gusta conducir dentro de muchos años, tú puedes limitar eh, todo lo que quieras en los coches o todo lo que quieras en el, en el código de la circulación que la gente va a seguir adelantando en línea continua porque no son conscientes del riesgo que supone adelantar en línea continua o conducir bajo el efecto de la droga o de la marihuana o del alcohol o usando el móvil. Si tú no eres consciente del riesgo, si tú no tienes concienciación suficiente para, ser conocido, eh, para gestionar ese riesgo, al final el incidente va a acabar ocurriendo. Por más medidas de, de, de, de servicio de SP, ABS, control de no salida del carril que tiene los... En fin, da, da igual. Al final es el conductor el que está detrás de todo eso. Eh, otra pregunta más por aquí y ahora doy paso que quieren también hacerte una eh, a viva voz. Antes, de ¿Qué consejo le daría a una startup pequeña eh, para tener en cuenta las medidas de ciberseguridad que está explicando? Es decir, después de todo lo que ha explicado, ¿qué es lo que le recomendaría a una pequeña empresa o recién constituida que debería no olvidar en ciberseguridad? O sea, contando que todo es importante. Vamos. Desde el punto de vista de la... A ver, dos, dos, dos cosas principales. La primera es que eh, una pequeña empresa o startup, su activo no es aquello que fabrique, olvídate, su activo es la información que genera si tiene una patente, la patente y si tiene algo que no está patentado pero tiene un proceso de negocio determinado que es diferencial y que hace que esa startup eh, crean que tiene futuro, eso es su activo y eso es lo, lo, que, lo que hay que proteger ¿Vale? me da igual si fabrican después una caja por detrás o un algo metálico, eso es secundario lo importante es eh, la información que, que tiene para poder generar ese producto sea tangible o sea digital, me da igual, pero eso es lo que tiene que proteger, dicho lo cual eh, hay dos líneas principales de, de, de securización. Eh, fíjate, en una, en una pequeña empresa y dado el modelo en el que estamos, el, lo principal es, primero, securizar tus equipos. Cuando digo securizar tu equipo, digo tu ordenador en móvil estable. ¿vale? Eso se puede hacer con una… implementando una seguridad perimetral, pero en una startup realmente una empresa pequeña poco se trabaja en una oficina, se trabaja muchas veces más desde casa o desde entorno de movilidad con lo cual no sé si tiene sentido tanto la securización primera. lo que sí sé que tiene sentido es, securiza tus dispositivos con los que trabajes, porque ahí es donde está tu negocio en el ordenador del, del, del jefe, en el móvil del jefe en la tablet del jefe o del dueño de la startup y luego lo, lo principal es, tío, trabaja en la nube eh, parece, no sé si a alguno le vendrá, se le pondrá los pelos tiesos o no, pero trabaja en la nube o sea, si tienes un ransom, si tú estás en la nube, olvídate, no tienes problema con el ransom. Eh, con medidas de seguridad por encima, ¿vale? Pero trabaja en la nube. Ten correo en la nube. No tengas correo en servidores dedicados tipo Linux. Eso es totalmente vulnerable. Es, está totalmente superado por incidentes de man in the middle. No, trabaja en la nube. Correo corporativo procedente de la nube. Office 365 o Gmail, el que sea el que tú quieras. Pero correo en la nube. Y información siempre redundada en la nube. Sincronizada con SharePoint, con OneDrive con el Google, eh, con la herramienta de Google correspondiente pero siempre en la nube, porque eso al final eh, en caso de incidente en caso de ransom pues pues bueno pues, si, si, por lo menos siempre tiene una copia de seguridad por detrás y no, tiene, y no tienes problema y lo tercero es si sois poquitos pues oye, concienciados concienciado que lo que está en vuestro ordenador o en la nube es vuestro activo y eso lo hay que proteger proteger equipo y trabajar en la nube Vale, eh, voy a dar eh, paso a, a Luis, Luis Balru, que quería hacerte una, una pregunta. Gracias Hola Luis, yo. ¿qué tal? Sí, buenos días, ¿me escucháis? ¿Sí? sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias Luis González por, por organizar todo esto y el señor del árbol por... Eh, señor del árbol entrarse. no, Luis del árbol. <risa> pues Luis del árbol. Luis del ya árbol, árbol son, es mi padre. <risa> eh... Bien, justo usted acaba de. Bueno, acaba Pero de No, me habla de usted por la de mi madre, hombre. <ríe> acaba de mencionar eh, los ransom. Y es precisamente mi pregunta venía por ahí. Eh, últimamente el WannaCry, que precisamente Telefónica fue el que lo solucionó o medio hizo algo para solucionarlo. Y, y, y otros que han venido después son los que ponen en jaque máximo a las grandes corporaciones, tipo Consultora enormes, tipo Everest, tipo Deloitte. Mi pregunta es doble. Bueno, aunque sea la misma, ¿cómo se recupera una empresa de ese tipo de, de un ataque así? Tanto su documento y su operativa como su reputación. ¿Cómo, cómo se recupera eso? A ver, eh, lo, lo importante es no llegar a, ne a la necesidad de tener que recuperar. Eh, lo importante es detectarlo en tie a tiempo. Y una vez que detectas a tiempo, poder implementar una, una respuesta ante ese incidente, pero lo importante es no llegar a la necesidad de tener que recuperarte cuando a nosotros nos afectó WannaCry, a nosotros y a todo el IBEX 35, va a llegar la redundancia lo que pasa es que eh, eh, a ver, te voy a ser totalmente honesto eh, la, la gestión del incidente varió muchísimo de una empresa u otra, hay dos dos maneras de afrontar un ciberincidente y es colaborando o, tra o, o callándotelo entonces, en ese momento no estaba el RGPD en vigor, el UPD 2.0 no estaba en vigor y tanto no había necesidad de comunicar el incidente, ahora ya sí lo hay. Pero cuando tú tienes un incidente hay dos maneras de gestionarlo, o, lo, o, o intento colaborar con gente que ya ha tenido este incidente en el pasado y me enseña cómo reaccionar y hay una mejor práctica, o me lo callo y me lo como yo, yo, yo, yo solo, ¿no? intento gestionarlo yo solo. Honestamente, creo que nosotros, desde cuando se produjo el incidente, el hecho de… Eh, abrir las puertas. Evidentemente estaba Chema por detrás, Chema Alonso, eh, eh, y, y su política era comunicar, compartir, abrir las puertas eh, y tener una, una transparencia en el incidente de la mejor manera posible. Eso te lleva a poder colaborar con otra mucha gente en ese momento, desde la policía, Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, a otras empresas, que facilitó la respuesta al incidente de una manera eh, exponencial. Hubo otras empresas que se lo callaron, IBEX 35, ¿vale? Con lo cual, todavía varias de esas empresas, a día de hoy todavía, sigue habiendo en los, en los controles de DNS a nivel internet todavía tráfico WannaCry. De esas empresas que todavía no se han recuperado porque tienen Shadow IT y no saben que tienen equipos por ahí rulando y tienen todavía comunicaciones intentando abrirse, intentando abrirse comunicaciones contra los servidores de, Wanna, de, de WannaCry. Entonces, ¿cómo se recupera? Lo principal es tener una buena capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta significa tener un buen plan de comunicación, un buen plan de acción y tener puestas antes medidas preventivas. Nosotros cuando incide, cuando Guanacara incidió, eh, la, primero las redes están totalmente separadas y la orden que dimos fue apagar todo. Rollo COVID, confinamiento total, ¿sabes? Me apago completamente. Y una vez que tengo, estamos todos apagados, entonces pongo en marcha las medidas correspondientes, técnicas, para poder responder. Y cuando ya tengo, estoy totalmente seguro de que no me ha afectado a nada y que aquello en lo que me ha afectado lo he corregido, arranco otra vez todas las toda la máquinas. Eso hizo que en un fin de semana pudiéramos estar al 100% de recuperación de respuesta de respuesta y de recuperación ante el, ante el incidente. Además, teníamos todo en la empresa Office 365. Con lo cual, toda nuestra información de cada uno de nuestros ordenadores estaba en la nube. Yo no perdí nada, a mí, no, a mí en cualquier caso no me afectó, ¿vale? Pero a mis compañeros que, sí, a compañeros que sí les ha afectado, pues simplemente nada, borraron su sistema operativo, lo volvieron a instalar, rebajaron sincronizaron otra vez con la nube y en media hora tenían todo su correo, todo su fichero, todo al 100%. El que no migró a la nube, el que no tuvo un plan de respuesta, el que no apagó todo, el que no se puso en manos de expertos, todavía está eh, sufriendo el incidente. Tengo que decir que el ransom, normalmente, excepto excepciones que tú bien has comentado alguna de ellas, normalmente el ransom a la gran corporación no le afecta. O sea, se infecta, pero no le afecta, no obtienen beneficio. ¿vale? El beneficio económico se obtiene de la mediana y de la pyme, de la pequeña empresa, que son las que no tienen la, la, el músculo necesario, los protocolos definidos y la capacidad de respuesta implementada y, por tanto, se ven atrapados al 100%. Son los que pagan. vale Las grandes corporaciones no pagan. Porque se gastan dinero mucho en poder tener Office 365, planes de comunicación, relacionamiento, planes de, de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta yo te diría, Luis, que es, es tenerlo previsto por anticipado, tener un plan de respuesta por anticipado. Si tienes un plan de respuesta por anticipado, la recuperación es mm, normalmente mucho más sencilla que si no lo tienes. Si lo tienes, al final eres táctico, vas respondiendo siempre a tranca y barranca. Eh, yo, como digo, me gusta conducir si tú vas conduciendo y vas siempre mirando lo que hay delante del morro de tu coche y tienes un, hay, un, hay un accidente un objeto o un, lo que sea en la carretera 100 metros más adelante no lo ves. Cuando llega al objeto, cuando ya lo ves y ya no tienes tiempo o una curva demasiado cerrada, ya no tienes tiempo de respuesta. Ya es maniobra y tal, intentar mmm, poner parches, esa, eh, paños calientes a una cosa que no tiene solución y al final acaba saliendo de la carretera. Si tú vas mirando... Mucho más adelante, 100, 200 metros más adelante y va anticipando la curva, va anticipando el adelantamiento, va anticipando la situación que se te puede producir en el futuro. Al final tu conducción es mucho más suave. Si se produce un incidente, lo ves con tiempo y ya lo llevas previsto, aunque sea subconscientemente y puedes maniobrar de una manera u otra. Es más sencillo gestionar a que si ya te encuentra el incidente delante del morro, ¿no? Pues esto es un poco exactamente igual, ¿no? Gracias. Es decir, al final podemos decir que no, no estamos libres de, de recibir a algún ataque. No, para nada, para nada. No, no hay nadie que esté, que no haya recibido un incidente de seguridad. Es que hay, te digo, es que hay autó, autómatas que continuamente están escaneándonos. Autómatas, pero millones de autómatas. O sea, no uno ni, es que son millones de autómatas. Entonces, eh, es imposible estar. Y además hay gente que dice, no, no, si es que yo llevo con la misma tecnología los últimos seis años, no ha cambiado nada. Ese es el problema también. Yo, yo lo tenía seguro, ya no... No, si tú, no, no estás más seguro. Tú, no bueno, bueno. Tienes que dar cuenta que hay gente que está buscando vulnerabilidades en eso que tú tienes, vulnerabilidades nuevas en eso que tú tienes y que si no las parcheas, que si no las administras, que si no las gestionas, que si no conoces que existen esas vulnerabilidades nuevas, pues no eres consciente y por tanto no lo puedes gestionar adecuadamente. ¿vale? No, no es que el desarrollo de... Yo que sé, de WordPress, se para hoy, que es eh, 17 no sé. de noviembre, se para hoy, que es 17 de noviembre, y ya no aparecen más Lo que yo tengo solucionado hasta hoy, 17 de noviembre, en WordPress, ya estoy libre. ¿no? Pero es que mañana salen 150.000 vulnerabilidades nuevas, y pasan otras 150.000, cientos de miles. ¿vale? Entonces, si tú eso no lo gestionas, por más que yo me quede quieto, no, no, no, no, no, no estoy más seguro por quedarme quieto. Lamentablemente tengo que andar. Eh, mejor, eh, acompañando a la, a, a, al descubrimiento de esas nuevas vulnerabilidades, ¿no? entonces nadie está libre de, de un ciberincidente y el que dice que está libre lo más normal es que esté, esté en medio de un ciberincidente y no lo sabe no lo sabe o sea que hay que tener cuidado te transmito una segunda, o sea, una nueva pregunta eh, que me hacen llegar por el chat eh, Francisco Cruz, ¿que ¿recomienda algún servicio de almacenamiento de archivos, datos en el cloud en particular o todos vienen a ser un poco lo mismo? Si hay alguna... bien, es un poquito lo mismo. Eh, yo sí recomiendo, eh, un poco depende de tu negocio, depende también un poco de las prestaciones que necesites, dependiendo un poco si quieres nube pública, nube privada o híbrida, de si quieres eh, tener capacidad de cálculo, si quieres solamente tener almacenamiento, si el almacenamiento es accesible desde internet, desde internet, si el, si el, el almacenamiento debe ser compartido con herramientas de terceros. Depende un poquito de la idiosincrasia, pues... Digamos que Microsoft tiene unas ventajas sobre, sobre Google, Google tiene otras sobre Microsoft, la propia eh, nube de, de empresas como nosotros eh, eh, pues tienen otras ventajas, eh, de, de, hay también, eh, por ejemplo, eh, temas eh, normativos y político hay determinadas situaciones en las que tú no puedes tener determinados datos en la nube si no está en tu territorio nacional, por ejemplo, ¿no? Eh, eso hace que empresas como la, las telco habitualmente que tienen nodos de almacenamiento en cada uno de los países pues cumplan, ayuden a cumplir ese tema normativo de no sacar datos, por ejemplo, médicos fuera de tu perímetro, o datos de Hacienda, o ese tipo de cosas, eh, exigen tener un almacenamiento nacional en un punto determinado, con determinada normativa, tier 2, tier 3, tier 4, etcétera. Depende un poquito, pero a nivel usuario, a nivel de PyME. Mira, depende un poco del, de tu, tu afinidad hacia el mundo eh, Google o hacia el mundo Microsoft, pero realmente mm, a nivel usuario hay poca diferencia. Pero sí es verdad que hay mucha diferencia entre tenerlo en la nube y no tenerlo, y no tenerlo en la nube. ¿no? Yo si el correo es mejor, tú te mueves mejor con el correo generado por Office o el entorno, o yo qué sé, o estás, trabajas en Mac, en el entorno Apple frente al entorno Windows, pues también son distintos parámetros técnicos a la hora de decidirte por una nube o por otra. Eh, Pero amplió, depende un poquito. Amplió la pregunta, eh, habría alguna, es decir, justamente entrando en tema de legislación, ¿sabes cuál, cuál de las nubes tiene un mejor cumplimiento de la GDPR, o, por ejemplo, para poder tener... Eh, Asegurarte que tus datos están en Europa, sobre todo más con, el, con ese tema. A ver, eso, la, los, los hiperescalares que se llaman, tanto Microsoft como Google, como Amazon, etcétera los tres grandes hiperescalares, y luego el otro gran partner son las telcos, eh, eso lo entiende muy bien, las telcos teníamos la ventaja de que, de que la nube nuestra estaba en el país correspondiente y ahora eso, la, los tres grandes hiperescalares, Amazon, Google y, y, y Microsoft. Se han dado cuenta de eso y normalmente lo que están haciendo, la tendencia que tienen ellos ahora es venirse a la nube de la telco correspondiente en el país si tiene una infraestructura correspondiente para localizar y hacer nacional el almacenamiento de esa información. Ya digo, Amazon, Google y Microsoft lo están haciendo en, en, en, en Europa, país por país, en el caso de España con, el, con, el, con, con Telefónica, en el, en el, en el gran data center que tenemos en Alcalá de Henares en Madrid, que es el único Tier 4 que hay en Europa, eh, pues están llevando ahí toda la información. ¿vale? Eh, eh, eh, ellos están montando su nodo eh, europeo, lo están montando en, en ahí, en ese, en ese, en ese almacenamiento, en ese punto de almacenamiento, para poder tener esa localización. Eh, todas se están esforzando por el tema de la RGPD en, hacer, en cumplir toda esa normativa de. No sacar datos fuera del territorio nacional o por lo menos del territorio EU, territorio europeo, ¿no? Y están viniendo a montar información a, a esos sitios. Eh, cuando es de pago, cuando es freemium, tipo cuentas gratuitas que tenemos de Dropbox, evidentemente las redes sociales gratuitas, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, etcétera, pues ahí no tiene ese control, ¿vale? Me refiero cuando es nube de uso profesional. Cuando es en nube de uso profesional hay un tic que tú marcas cuando compras para poder asegurar que el dato está en tu entorno. Ya digo, los tres hiperescalares y las telcos en general lo cumplen. Ahí ya va un, más elegir una u otra, depende de un tema técnico, de integración con APIs, de cosas por el estilo, ¿no? Para poder eh, tener una bueno, pues una mejor imagen. Y ¿no? una otra pregunta más. La, la digo un poco más por la gente que pueda estar en temas de salud hay alguna cloud digamos que recomendarías más para el tema de salud puesto que los datos deberían o sea, tienen que son más sensibles o al final tampoco igual esto igualmente en el siguiente meetup lo profundizarán un poquito más pero nos puedes dar una pincelada ahora sí a ver eso quizás Santi os pueda dar más, más, más información pero la verdad es que no podría decir una u otra eh, mmm, es una opinión un poco personal, ¿vale? pero un poco desde la desconfianza me da la sensación de que Microsoft eh, tiene cierta reputación mejor a la hora de monitorizar los datos que la que pueda tener Google, a lo mejor. no eh, A la hora de usar el dato, incluso en cuentas de pago. ¿no? Pero es una opinión personal. Si son datos meramente médicos, lo normal es que use una nube, una nube a, privada en entorno público, digamos. Simplemente al, al, no, no pidas a un tercero que te lo gestione, sino que tú pones el disco en un... Tú pones el disco o alguien te pone el disco en tu, en tu nombre en un entorno de eh, cloud, pero de nube privada, digamos. no eh, un dat Lo que viene siendo en toda la vida un data center. ¿no? Pero si te tienes que ir a un hiperescalar, no sé, yo lo dejaremos personalmente entonces. intentaría tirar un poquito más por Microsoft, pero es una opinión... Totalmente personal, infundada y totalmente partidista, lo reconozco. <risa> Pero pues Si no, como digo, en, en el próximo mitad esperemos que nos puedan responder mejor. Mm. Te Traslado otra pregunta más. ¿Alguna re recomendación respecto a la encriptación de datos en equipo, tipo BitLocker o, u otras herramientas? Yo es que parto de la base de que prefiero la información en la nube. Pero no, tanto en la no creo en tanto la encriptación como en la réplica de información en la nube. Sí, Pero que encriptarla, pues, pues la parte de la información en, en, la, en el propio disco, yo eh, encriptaría primero el correo, encriptaría, eh, bueno, usa, más que una encriptación, usaría un IRM, ¿no? Una, un encriptador de documentos, ¿no? También por, pre, por prestaciones del propio equipo. Pero, ya digo, yo tiendo más a irme hacia la nube y hacia medidas más de protección del correo, que no me violen el correo y, que, y tener un buen EDR en el equipo. Que, que me ayuda a detectar algún tipo de, de intrusión en mi equipo y si tengo algún problema, la documentación esté en la, en la nube. La encriptación, perdón pero un segundo, es que me está llamando un, un compañero que tenía ahora una historia a la 11. Eh, ya digo, yo intentaría irme un poquito más a la nube. ¿no? Es decir, podríamos, porque a ver, yo creo que sé por dónde puede ir esta pregunta: es de, a ver, aunque tú tengas todo en la nube, tú tienes que tener cosas en tu ordenador lo que estás intentando transmitir al final es como es mucho más importante tener la nube bien cubierta más que realmente el... sería lo que sería el tema de, del ordenador en sí ¿no? que es más difícil que no tener... no las dos cosas las dos cosas las dos cosas o sea eh, es tener el ordenador protegido con un buen un, un EDR no un antivirus sino un EDR para no tener reducir la... la digamos, la, la instalación de malware en mi ordenador, tener protegido el correo y tenerlo todo replicado en la nube. Es que la encriptación de la información en, el docu en un documento o en el ordenador en general es un, es un coñazo, básicamente. O sea, va, va en contra de la usabilidad. Entonces, eh, eh, si no hay más remedio porque es un documento hipersensible, pues sí, yo iría documento por documento. Encriptar toda la información ralentiza equipos y cosas por el estilo. Yo intentaría... E intentar, yo intentaría detect, eh, prevenir en forma de DR, proteger el equipo, en forma de proteger el correo, analizar realmente bien lo que me llega por correo y luego tenerlo todo replicado en la nube. Pero si hubiera que, replique, que encriptar algo, yo iría caso por caso, documento por documento con una herramienta IRM tipo Silpath o, o la de eh, la de Microsoft, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, cada uno tiene su herramienta de encriptación en concreto de determinados ficheros, más que de encriptación, gestión de privilegios de ficheros, ¿no? Pero son Digamos, para casos puntuales, la generalización de la encriptación yo, personalmente, para mi gusto, me genera más inconveniente que beneficio, siempre y cuando no, no tenga por detrás un EDR, protección del correo y la réplica en la nube, todo. Vale. Bueno, pues, aunque hay alguna pregunta más, vamos a dejarlo aquí. Eh, como va a haber otros meetups, ya esperemos que podamos seguir respondiendo. Eh, muchísimas bien. gracias, Luis, por tu tiempo, por explicarnos un poquito más sobre esta temática. Y como decía, pues que okay, vamos a seguir la semana que viene, el día 24, con otro nuevo Meetup, eh, en el que nos vamos a enfocar más en, en estructuras críticas y en temas también de estructuras críticas en salud. Así Muy que bien. Es, muchísimas gracias por todo. A vosotros, gracias. un placer. Muy bien, muchas gracias.